Espera, no te desplaces. Te amo. Tengo un gran plan y propósito para tu vida. Quiero que estés en el cielo conmigo algún día. Acéptame en tu vida. Te prometo que no te arrepentirás. Jesús.